Hola, nos vemos de nuevo y en este caso eh, vamos a aprender a calcular las bases de cotización al la seguridad social en el supuesto de que la trabajadora realiza unos kilómetros, pero trae los justificantes, es decir, trae las facturas. En este caso, y si acudimos a la tabla, observaremos que los gastos de locomoción justificados están exentos de cotización, por lo que no los incluiremos en las bases. Veamos, este salario base de 800 euros, antigüedad 100, plus de idiomas 10 100, y recibe al año dos pagas hechas de salario base más antigüedad. En el mes de marzo realiza horas extraordinarias por 50 euros y tiene unos gastos de locomoción justificados de 60 euros. Veamos, base de cotización por contingencias comunes. En la retribución incluiremos todos los conceptos que cotizan a la seguridad social, es decir, los 800 de salario base, los 100 de antigüedad y el plus de idiomas 100. No incluimos los 60 euros de los gastos de, de locomoción puesto que están justificados y la tabla nos dice que están exentos de cotización. La retribución nos da 1000. El prorrateo dice que recibe dos pagas extras de salario base más, más antigüedad. Entonces, 800 más 100, 900. Esos 900 por las dos pagas que recibe al año. Y el total de las pagas extras dividido entre 12, prorrateándolo así. El total nos da 1000 más 150. La base de cotización por contingencias comunes nos da un total de 1.150. La de contingencias profesionales. La retribución será la misma de contingencias comunes, nada más que le sumamos las horas extraordinarias, las 1.050 que nos da en este caso. El plateo son los 150 y el total que sumaremos 2.050 más 150. 1.250. Entonces, repetimos, si nos acercamos a la tabla, vemos que los conceptos excluidos de cotización están los gastos de locomoción con factura o que están justificados y también están tanto exentos de cotización como de retención del IRPF. Fijaos qué sencillo, en el momento que los gastos de locomoción estén justificados, ya sabemos que no los tenemos que incluir en las bases de cotización, puesto que están excluidos, están exentos de cotización y tampoco lo incluiremos en la base de la retención del IRPF. Y ya nos vemos con otros vídeos en la plataforma.